Buenos días. El programa sociocultural Siembra de lector y Rosemary Tapia les da la bienvenida al personal docente administrativo y educando del Centro Regional Universitario de San Miguelito, Facultad de Ciencias de la Educación. También les invita a suscribirse a mi canal de YouTube y darle click a la campanita para que cada vez que tengamos una transmisión en vivo, el programa les avise Para mí es un placer introducir A la profesora Blanca Badán Quien fue la persona que gestionó este conversatorio Posteriormente les daré un breve recorrido Por mi narrativa Lo mismo que responderé a sus preguntas Con ustedes la profesora Badán Muy buenos días profesora, licenciada, escritora con toda honra Rosmarie Tapia, escritora panameña con tantas y tantas cualidades. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar todos aquí presentes, de tenerla a usted aquí presente. Es un orgullo para mí poder presentarla hoy en esta celebración del 28 años de Fundación del Centro Regional Universitario de San Miguelito. Es todo un prestigio para nosotros poder con, contar con usted, que usted nos haya dedicado este tiempo a nosotros como parte de este eh, grupo de docentes, de estudiantes, que queremos todos ser educadores. Eh, quiero decirle a todos los estudiantes que hoy están ustedes formando parte de una actividad literaria, educativa, educativa, que nos va a llenar de mucho, mucho conocimiento. Cómo participar, cómo hacer esta actividad. Si ustedes tienen una pregunta, pueden hacerla con toda confianza porque la escritora Rosemary es tan sencilla, tan abierta a cualquier pregunta. Ella está dispuesta a contestar y aclarar todas sus dudas. Así que agradecemos infinitamente este tiempo y este aporte a la cultura panameña, profesora porque realmente en Panamá hoy día estamos pasando por un proceso en que no, no nos estamos encontrando como nación esa parte histórica, literaria que necesitamos todos como docentes y como futuros profesionales de cualquier rama que estén hoy aquí presentes compartiendo este, este momento. Agradezco a aquellos profesores que hoy han permitido a sus grupos eh, participar con nosotros en esta actividad. Entonces, profesora, eh, la palabra es suya nuevamente. Ahí tenemos a, una, a otra colega aquí que va a hacer una introducción de su vida, que me parece que sería oportuno antes de que usted, pues... Yo creo ¿No? no, Sí. Sí, bueno, la, la profesora, profesora. de Guerra Buenos días, qué honor para mí poder leerles un poquito eh, de cómo incursiona Rosmaría Tapia, panameña, con su novela Caminos y Encuentros Mención de honor del concurso Ricardo Mirón 2000. A partir de allí inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de Panamá. Agotando casi todas las ediciones de su novela, su novela más vendida, Roberto por el buen camino, 89.000 ejemplares, fue traducida al inglés. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón Estrella de Oro. Premio a la Cultura Estrella de Azuero 2007, designada por el Círculo Cultural Anita Villalaz como la escritora del año en 2009. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosy María Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. En el año 2014, la doctora en filosofía Sara Escobar Uerskiki, Uerskiki, perdón) incluyó el análisis de dos de sus obras, Roberto por el buen camino y Mejores en fuga, Mujeres en fuga) en su tesis doctoral, Wayne State University, Detroit, Michigan. El 16 de junio de 2016, la Asociación Empresarias y Profesionales de Panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huella y designa a Rosy María Tapia, mujer destacada fundadora del grupo literario Letras del Fuego, y ideó el programa sociocultural siembra de lectores para promover a los círculos de lectura a nivel nacional. Es un honor para nosotros tener a la doctora, la doctora Rosmaría Tapia en esta sala. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo le quiero decir tanto a los profesores, al personal administrativo como a los estudiantes, que yo siempre estoy a la disposición del lector. En 21 años de carrera, jamás he dicho que no. Hay lugares donde llegar de manera física no solamente es... O sea, lleva muchas horas y no es peligroso. Por lo menos cuando a mí me decían que había que coger un cayuco para entrar por un puerto que había en Chepo para ir a la comarca, yo le decía me saludan al lagarto, porque yo no sé nada. Y las profesoras, ese día se encontraron con un lagarto. Y una de las profesoras decía: Saludos, te, te manda Rosmarita a mí. Y después me contaron. Pero fuera de que no sea peligroso, y ahora con el Internet, miren, yo vi conversatorios hace 12 años vía Skype. Y había una profesora que me decía la tecnológica. Pero yo sabía que tarde o temprano este iba a ser el medio de comunicación. Porque si a mí me llaman en la tarde en Los Santos, después en Chiriquí, a las 11 de la mañana, y en la tarde me llaman ustedes, o me llama una universidad en la noche, ¿cómo hago yo para desplazarme? Y yo les decía a todos los estudiantes, Rosemarita, Tapia está cerquita de ustedes, está a la distancia de un clic. Dado este este preámbulo yo quiero que sepan que cada vez que leen una novela mía le pido a la profesora que antes de hacerle la prueba me llame hacemos el conversatorio resuelven las dudas conmigo ganan excelente calificación y ustedes se van a enamorar de la lectura porque va a ser y ustedes dicen, ay me salvó la nota no, le salvé la comprensión lectora Ustedes van creando un pensamiento crítico, mejoran la redacción, la expresión verbal y escrita, todo eso va con la lectura. La profesora Blanca me pidió que yo hiciera un, pan, pedir un pantallazo de cada novela. Profesora, tenemos 100 a las personas que no alcanzan, porque tenemos 100 de límite, que se vayan a las redes sociales, a mi canal de YouTube, a Twitter, a Facebook que ahí pueden ver el conversatorio y el sábado este a las 3 de la tarde se conectan con la misma clave se conectan que yo les voy a resolver esa pregunta que no pudieron hacer porque estaban en las redes sociales en las redes sociales son los espectadores con estas seis plataformas llegamos a más de mil personas, yo después le doy la estadística a la profesora yo voy a comenzar por mi novela más reciente, La Burbuja Invisible. Yo la creé en el 2017 porque yo trabajo adelantado. A mí no me gusta que el editorial dice falta un mes, faltan una semana. Eso a mí me da estrés, por lo tanto yo voy trabajando. Pero yo siempre he tenido un sentido de intuición y mi novela se llama La Burbuja Invisible. ¿Cuántas veces tomamos decisiones desacertadas y creamos burbujas? Nos endeudamos, creamos una burbuja económica. Nos disgustamos con la familia, creamos burbujas familiares, emocionales, colectivas. Pero lo más importante ahora, que en el 17 yo no sabía, la burbuja de la pandemia, que nos ha obligado a vivir en nuestro entorno más cercano. A veces esas burbujas tienen un denominador común. Se expanden, favorecidas por las malas decisiones y explotan con terribles consecuencias. Después de esa novela, 20 años después, 20 años después salió, 15 días antes de la pandemia, continuación de Roberto por el buen camino. Roberto por el buen camino me. Todos los lectores me pedían continuación. Y esa es una novela que los va, les va a encantar a todos los lectores de Roberto. 20 años después. Después vino la novela que viene en serie. El poder desenmascara y se presume culpable. El poder desenmascara, la gente dice, el poder corrompe. No. El poder desenmascara. Quieren ver cómo es una persona dele poder. Si es generosa, va a seguir siendo generosa, altruista, solidaria. Pero si es una persona que está enmascarada, cae la máscara y se asoma el monstruo. Y que Dios nos oja confesado, porque son los peores. Porque se reprimieron toda esa maldad toda una vida y entonces aflora con poder. La continuación de esa novela es Se presume culpable. A mí un abogado me dijo, ha debido ponerse presume inocente porque así lo mandata la Constitución. Y yo le dije, ¿dónde vive usted? ¿En el país de Alicia de las Maravillas o en Disneylandia? En este país hay personas que son inocentes que se han asumido culpables. Y esa es una gran tragedia. ¿Cómo pruebas tu inocencia desde la cárcel? Después de esa novela, la noche no dura para siempre. Esa es una novela donde la persona sufre una gran adversidad. Pero no importa la adversidad que tengas que soportar. La misericordia de Dios es mayor. Y ten la seguridad que verás el sol de un nuevo día. De vida de compromiso. De vida de compromiso vamos a dejarla de última porque esa es la que ustedes leyeron. Murmullo de la sombra El murmullo de la sombra me la pidió un niño de 10 años 9, 10 años Llegó a la feria y me dice Escritor, hágame una novela de miedo Digo, no puedo Dice, claro que usted puede Si usted es mi escritora favorita Y entonces yo le dije Yo le dije Pero yo nunca he hecho una novela de miedo Voy a intentarlo Dice, si lo intenta, puede yo llego a la casa con ese, y Dios mío, ¿cómo hago yo una novela de miedo? Cuando voy a abrir la puerta, escucho un murmullo. Dijo, ¿pero qué pasa aquí? Sí, yo vivo sola. Cuando abro la puerta, yo tengo un espejo. Y ahí vi como una bruja saliendo del espejo. Miren lo que el miedo nos hace ver. Yo corrí para la recámara y tengo un espejo de cuerpo entero y la vi de cuerpo entero. Me arropé de pie a cabeza y yo dije, esto es el miedo. Entonces yo dije, no, no me voy a, no me voy a sugestionar. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer la novela. Y puse el título de una vez, el murmullo de la sombra. Un grito desde el silencio es una novela de bullying, el oscuro abismo del bullying. Yo presencié a tres grandulones haciéndole bullying al más pequeño. Yo puse orden, te vas para tu puesto y el niñito me hizo así. Cuando me hizo así, me partió el corazón. Digo, Yo tengo que, que abordar eso el arco iris sobre el pantano una maestra de escuela rural me dice yo tengo un, un estudiante que es un genio pero hay un problema con él no se comunica se dañó la computadora del colegio en sexto grado y él la arregló porque él había visto el técnico arreglando la computadora entre tanta gente yo firmando en la feria la maestra se me pierde pero mi sobrino es maestro en Canadá y yo le dije esto me parece un Asperger un leve autismo entonces, la novela, hay una maestra sombra que construye un puente de amor para incluir a este niño. Los misterios del olvido. Una amiga mía me pide una novela romántica. Digo, ay, no, qué pereza, yo no soy corintellado. Pero fíjense lo que pasa. Yo voy a un consultorio, veo a una chica muy guapa que el papá tenía consulta. Dice, mi papá lo olvidó todo. Hasta a mí me confunde con mi mamá. Y la otra chica le pregunta, ¿tiene Alzheimer? Dice, no tiene Alzheimer. Cuando sale el señor, era un señor como de 54 años, guapísimo. Digo, aquí está el galán para mis amigas. Y yo pongo en la novela que el señor olvida todo, menos a su primera novia, Margarita. ¿Por qué no olvida a Margarita? Esos son los misterios del olvido y era lo que nadie creía y NPI hizo una serie es sobre mi diagnóstico médico, yo tuve 50 años buscando un diagnóstico hasta que encuentran el diagnóstico en la segunda edición de NPI ya está el diagnóstico después viene una serie no hay trato, agenda para el desastre y se presume culpable, no hay trato es la mujer en la política una mujer que lucha ...contra la corrupción... ...Agenda para el desastre... ...es un presidente autocrático... ...que impone su capricho... ...a fuego... ...a sangre y fuego... ...y en el retorno de los bárbaros... ...cómo ese hombre cambia... ...por el amor de una mujer... ...y la piedad... ...de su enemiga... ...niña bella... ...el papá pierde el trabajo... ...la niña bella tiene que irse... ...a vivir al barrio y cómo dos niños la protegen. Es una novela muy tierna. Mujeres en fuga, tres mujeres, una adicta al casino, la otra a una adicción afectiva y la otra a las compras. Cómo resuelven su vida. Los Ángeles del olvido, una novela tierna, trabajo infantil. Una de las partes más bellas de la novela. El hombre era millonario, nunca había ayudado nada, le da un infarto, se tiene que ir al campo donde era él y se encuentra con un niño de 11 años, iletrado. Y en la tristeza de ese niño, él se hace responsable y quiere cambiar la realidad de ese pueblo. Y cuando se era en la parte, yo puse parte de Tonosí, que da al mar, él se sienta bajo, frente al mar Pacífico y hace una reflexión. Y dice, buscaba a Dios y no lo encontraba. Buscaba a mi alma y se me escapaba. Buscaba al prójimo y me era ajeno. Encontré a Mongutito, porque al niño le decían Mongutito. Encontré a Dios, encontré a mi alma y encontré al prójimo. Esa es una novela realmente preciosa. La raíz y el crepitar de la hoguera surgen a raíz de un sueño. En vida de mi madre yo le prometí a Italia a buscar mis raíces y yo sueño que estoy parada frente a una tumba y percibo estar sobre mi propia tumba la persona de la lápida había muerto 500 años antes de mi nacimiento y el crepitar es la continuación, Panamá, Italia lo mejor de esto para la chica es la descripción de los galanes italianos guapísimo entonces viene Roberto por el buen camino, ustedes saben, Roberto por el buen camino fue la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura, yo iba a la feria, yo ponía la novela de Roberto por el buen camino y todos los muchachos llegaban, delincuencia juvenil y pandillerismo, la cárcel del temor, violencia doméstica, pero no es el maltrato físico, sino el psicológico, el que no deja cicatrices en la piel, las deja en el alma. Después de esa novela viene Travesías Mágicas. Mi sobrino de cinco años, en ese entonces, me dice, digo, ¿qué quieres que te regale? Y dice, tía, Memi, yo quiero que me hagas un libro donde yo sea el artista. Pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más tierna, más divertida, les va a encantar. Caminos y encuentros es mi primera novela. Fue una promesa en los tiempos de la dictadura había un grupo de mujeres civilistas y como yo decía que iba a ser escritora yo les prometí que yo iba a contar esa historia ese, en, ese es el recorrido de toda, de toda mi narrativa ustedes pueden hacer las preguntas que quieran tengan la seguridad que yo los voy a tratar con respeto y con mucho cariño. adelante Buenos días. Buenos días, escritora Maritapia. Quisiera saber cuál fue su primera inspiración para ser escritora. Bueno, la persona que me inspiró, que fue la luz en mi camino de la literatura, fue mi profesor de tercer año de español, el profesor Roberto Carrizo, cuando nos enseñó el análisis literario. Yo desde los 10 años leía mucho y yo decía en cualquier momento... Yo cuando sea grande voy a tener un libro que va a decir el título, llamado Romero y Tapia, Sueño de Niño. Pero cuando yo tengo ese profesor, yo quise convertir ese sueño en realidad. Comencé leyendo, en ese tiempo no se podía vivir de la literatura, trabajé 25 años con mi hermano. Cuando le dije me voy a retirar, dice el negocio más malo, pero yo, mi especialidad es mercadeo. Yo dije, yo lo voy a aplicar al mercado editorial. Y entonces digo, además no es un negocio para mí, es hacer realidad un proyecto. Y gracias a ese profesor, porque a mí no me inspiró otro escritor, a mí me inspiró ese profesor que amaba la literatura. Gracias. Buenos días, profesora eh, Rosy Maritapia. Es un gusto conocerle, aunque sea de manera virtual, eh, siempre escuchaba al, a su hermano En lo mejor del boxeo Y a veces hablaba de que había sacado un, un libro nuevo Y así que es un gusto conocerla aquí virtualmente ¿Qué le inspiró a hacer el libro La cárcel del temor eh, De la violencia de las mujeres? Bueno, yo estaba de visita donde una amiga Y llega el esposo Y ella me dice Te tienes que retirar Porque cuando llega Daniel, yo tengo que despedir a la visita si no es la marcha. Yo dije, me marcha a mí porque yo no me voy. ¿Qué es eso? Y ella cae con un ataque de pánico. Ese es el comienzo de la novela. Ella quedó de contar, pero después no contó, porque ustedes saben que les cuesta mucho confesar que son maltratados. Pero yo quise que el tema no quedada en el olvido sino hacer un llamado primero a los hombres que muchas veces no identifican el maltrato psicológico como violencia y a las mujeres para que no se lo aguante gracias y profesora un placer conocerla Igual. Eh, todavía no he terminado de leer la novela yo soy estudiante de la profesora Voy aproximadamente por la mitad Pero le voy a confesar algo que eh, Solo me ha Podido causar un solo libro eh, Antes del suyo eh, Lo que es la, Relacionarse O experimentar La vivencia Que cuenta usted en lo que es la novela Y me agradó eso Era solo un comentario que quería hacerle ¿Cómo no, yo les quedé Me había saltado esa parte Muchas gracias por recordármelo de hacerles un comentario sobre vida de compromiso mi novela favorita no pretendan encontrar en esta novela hazañas heroicas sino ese sentimiento profundo que nos toca el alma y nos deja sin aliento. a través de las voces de sus hijos de sus estudiantes y de sus amigos escuchen la historia de Rosa Rodríguez de Tapia Una mujer maravillosa Una mujer que se entregó En alma, corazón y vida A la educación Una mujer que trabajaba doble jornada Y en Chitré no había IPE Y a los estudiantes Habían estudiantes de 11 y 12 años En primer grado De lento aprendizaje Ella le pedía a los padres Que lo llevaran de 5 a 7 de la noche yo recuerdo que eran seis y cada uno de estos estudiantes tenía un tutor en los hijos de la maestra Rosa porque ella quería compartir con sus hijos y enseñarnos el valor más preciado, la solidaridad. Por eso que todos sus hijos tenemos esa vena didáctica. Yo era tutora desde los siete años, porque yo aprendí a leer a los cinco y a escribir. Mi mamá decía que todo el que sabe leer y escribir puede orientar a una persona que no lo sabe. Mi novela favorita. Gracias. Mientras se deciden en esa novela, yo no solo le hago un homenaje a mi madre, le hago un homenaje a todos los educadores, que son los que forman una sociedad de personas decentes. Adelante la pregunta o el comentario. Muy buenos días, eh, escritora eh, Rosemarie. Yo quisiera preguntarle cómo se sintió cuando pudo ver el éxito que tuvo su novela Roberto. Primero, no lo esperaba. Yo no esperaba ese éxito. Yo sí puse todo lo que... O sea, todo el esfuerzo, todo el compromiso... Creé círculos de lectores, iba a lecturas en diferentes colegios. Yo no creí que ese éxito fuera tan grande. Esa novela tiene más de 100.000, mil, mil ejemplares editados. Así que fue una sorpresa para mí, pero una sorpresa muy agradable porque fue la retribución a tantas horas de soledad, porque el escritor escribe solo. Entonces tiene que dedicar muchas horas a escribir, a revisar, a entrevistar, a hacer lecturas. No es, no es fácil, pero se puede todo aquel que quiera hacerlo. Gracias. Los si chicos piensan, yo quiero hacer un relato de todo aquel sentimiento que tuve hecho al leer esta novela. Le decía yo ayer a la licenciada que yo empecé a leer la novela y la dejé ahí un momento de que me voy a de con calma cuando termine todo a leer. No había energía eléctrica, busqué tres velas y las puse no sé, Y como entonces me intenté a leer. Recordé cuando yo inicié el trabajo de maestra en la isla del Tokio Oriente donde no había luz, así que todo había que hacerlo eh, con velas o huarichas. Yo empecé aquí transportada a esta época quiero eh, un poquito leerles aquellos apuntes que yo identifique en esta novela dos situaciones. Una de tristeza, una de alegría y de chanza que llamamos, ¿verdad? A medida que iba leyendo en algunos momentos reí de las ocurrencias de los hijos de la maestra Rosa, pero a la vez en otro momento me salieron lágrimas por las situaciones que vivieron. Esos eran momentos positivos, eran momentos de eh, la dictadura. Por ejemplo, la narración del naufragio que se dio de una manera, la, la licenciada, ¿verdad? de una manera tan impresionante que le dijo. Yo viajaba en lancha hacia reino. La Unido. Yo me sentí tan identificada en algún momento yo sentí como que estaba en este barco en este momento y la gente nadando, buscando cómo, cómo salvarse aquí. Y cuando el papá le puso, se amarró el hijito en la espalda para eh, tratar de, bueno, de salvarle la vida. Eh, nadaban aquí y allá, la desesperación, esta, esta, la sentí como en carne viva. Y eso es lo que hace un buen escritor nos mete tanto en la obra que nos siente que es parte de ese relato, ¿verdad? Eh, también en otro momento fue cuando la la maestra, mandó a sus hijos a dormir, esa parte fue tan tierna, mandó a los hijos a dormir y ya se quedó, como las mamás nos quedamos después de que todos duermen, limpiando la cocina, haciendo y acomodando como para el día siguiente. Y de repente de Yuyo, el hermanito, que le dije que ese nombre se me quedó aquí grabado en las ocurrencias, Pues yo no se levanta al baño, y yo estoy en la cocina y él va a ver qué pasa, que encuentra su mamá sentada en la mesa de la cocina llorando, sea, tú te le pregunta, ¿qué te pasa?, pensaba que él, que la mamá se sentía mal, y la mamá le dice, lo que pasa es que tú sacas las no de la normalidad, y lo más tierno cuando él dice, no te preocupes, mamá no yo, yo voy a estudiar, voy a comprar una casa cuando sea grande, para trabajo y la de Y la sorpresa que le dio la mamá años después fue que se regaló su casa. O sea, toda esa trama está linda, tan tierna, de ver que en su novela, en su vida como maestra, nos faltó los valores. Todos saben que estamos cada cosa que la boca, en la de pero... le, le dicen que se ganó el premio a la maestra del año y ella va y se compra su mejor vestido, se arregla y se está preparando para recibir ese galardón. Y la llaman para decirle que no, que era una equivocación, pero después se entera que era que le habían dado el premio a un docente pero que era de Chitré, consideraban que por ser de Chitré, por ser del área, era el que se lo merecía, desconociendo todas eh, las, eh, todo eh, lo que ella había hecho como maestra, lógicamente, por mucho que ella fuera una persona que se ajustaba a las situaciones, era un ser humano, y eso le dolió mucho. Eh, pero las amigas la reconfortaron porque tenía muy buenas amigas a las que ella también amaba mucho. Y pues le dijeron que su mejor, su mejor premio era todo lo que se vivía ahí, el aprecio que en el pueblo tenían por ella, sus estudiantes y pues lo que ella veía que había hecho con los estudiantes. Me llama la atención también, como les decía, que a lo largo de toda la redacción, los valores están ahí presentes, se respiran valores. Cada actividad que ella hacía, pues, estaba imbuida dentro de valores. Cuando ella habla de la relación con sus colegas, la relación con los padres de familia, la relación con eh, los directores de la escuela, su compromiso en todas sus actividades, había un compromiso como amiga, como maestra, como ciudadana, como mamá, como esposa y principalmente como maestra. Como nos dijo la licenciada Rosmarie, ella se llevaba a los niños para la casa. Lo que se hacía ante muchos maestros lo hacían, pero ella los llevaba a su casa y ponía a sus hijos como maestros sustitutos. Y eso los hizo también amar el trabajo y a valorar el trabajo de sus mamás, porque ella los atendían, les daba esa responsabilidad a sus hijos y esa es algo que hoy día hemos ido descuidando con todos estos derechos humanos, derechos los niños les enseñamos que ellos tienen derechos pero no les enseñamos a los niños que ellos tienen una responsabilidad, o sea que dentro de esta obra ella también nos está dando una lección como, como padres que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños que tienen una responsabilidad en el hogar y no lo estamos haciendo Solo decimos los derechos que ellos tienen Y en la televisión ustedes oyen que hablan de derechos Pero cuando alguien habla del deber del niño De ese deber que él tiene En su hogar La maestra Rosa estaba pendiente De sus estudiantes los siete días a la semana No era nada más del lunes a viernes Y ese compromiso iba más allá pues se preocupaba también por las madres de los niños también tenía un sentido completo de esa palabra amiga cada vez que llegaba la quincena la veían sacando cuentas y ya no se olvidaba de sus pobres aunque faltara algo en casa el dinero que ella separaba para sus pobres ese dinero no se tocaba ella decía fíjense sí, es de una lección una gran lección Que cuando alguien le pedía dinero prestado a uno Uno miraba la cartera ¿Cuánto puedo regalar? Ah, puedo regalar dos dólares Ok, me pediste cinco Pero te voy a dar dos ¿Por qué? Porque si la persona no me paga Ya yo sé que esos dos dólares eran regalados Pero si le doy los cinco entonces Y no me los paga Al final pierdo la mitad y pierdo la plata ¿Ven? Entonces esa es cuando uno va a prestar un dinero, mejor pienso y regalo. O sea, si me lo pagan bien, pero si no me lo pagan, yo sé que eso ya yo no lo contaba. ¿Ven? ¿Eh? Eh, Hubo otra cosa para acá. Ah, le preguntaban, y eso siempre lo preguntan cuando tenemos más de un hijo. A ver, ¿cuál de tus hijos es el preferido? Y eso me encantó. Cuando ella decía, mi hijo preferido es el que está enfermo. Pero es preferido, es preferido mientras esté enfermo. Cuando ya se cura, sí, siendo sí, igual. O aquel que se va. Cuando regresa, le dedico el tiempo que no le dediqué por el tiempo que no estuvo en casa. Entonces, ese era el hijo preferido. Ella defendía los derechos de las mujeres. Nunca, nunca eh, eh, estimó, en, pensó en si veía alguna mujer en problemas como cuando fueron a la iglesia y la policía las atacó. ¿Por qué tú le abres las puertas de la casa tuya a esas mujeres? Le preguntó un policía. Y dice, no, porque esa es mi responsabilidad y mi casa, yo las, las voy a proteger aquí. Porque no estaba de acuerdo con las injusticias, ni con las injusticias sociales, las injusticias de la policía, ni las injusticias sociales. Cuando los maestros se reunían por una causa para hacer una huelga, Decía que ella pensaba primero, escuchaba y analizaba si ella consideraba que eran una causa justa, entonces participaba. Y si no, aunque los demás se pusieran bravos, ella iba a dar su clase. Porque para ella, primera que sus estudiantes no perdieran clase, porque eso nos afectaba. Y vemos que con los años, tantas huelgas, algunas eh, realmente positivas, otras que no tenían tanto peso, ha resultado en que hoy día tenemos tantos estudiantes, tantos profesionales que no estuvieron completos porque tuvimos muchas ausencias por causa de las huelgas que hicimos. Bien, yo eh, no quería eh, que ustedes siguieran preguntando sin antes eh, expresarles esta opinión que tuve, muchas cosas más podría yo agregar aquí. Ese es yo siempre me pregunté al principio, decía, pero, pero Rosmarie Tapia escribió su familia sobre su familia, escribió sobre esas cosas tan íntimas de su hogar. O sea, hay que atreverse. Y eso es un gran valor, eh, licenciada Tapia, es atreverse a aflorar las situaciones de su familia, pero realmente logró el objetivo. Para mí, logró el objetivo porque. Yo les decía a mis estudiantes, tienen que leer esta novela, tienen que leerla, y me, me alegra que vi a Cano, Alberto, que estuvo tan interesado, porque es una lección de vida para nosotros, que hoy día vivimos eh, tan apurados, tan apurados, porque la vida se pasa tan rápido, tenemos tanto compromiso, tomamos en la mañana, en la tarde, en la noche, y no le damos esa milla extra a nuestros niños antes nos quedábamos en la escuela un rato más pero ya no se puede porque ahora viene otra jornada en la tarde los niños los buscan los busitos escolares y tienen que retirarse a sus casas pero de todas maneras el maestro tiene que dar esa milla extra tiene que ver ese valor que dentro del tiempo que tenemos dedicar ese poquito más a aquellos niños que realmente pues les hace falta yo las felicito inmensamente y ahora pues voy a dar la oportunidad que los participantes del grupo hagan sus preguntas y después entonces yo, de hacer sus yo quiero hacer una acotación porque me encantó el análisis que usted hizo de los aspectos más importantes de la novela. Sin embargo hay un aspecto que es en el funeral de mi madre de Rosa de Tapia. Estaban las personas más, o sea, con mucho dinero las personas, porque no había escuela privada y todos los estudiantes iban a escuela pública, habían sido madres y padres de familia, pero también habían personas que vivían de la caridad pública, sus pobres. Cuando yo contemplé esa igualdad en la iglesia, digo, mi amada desde el cielo debe estar muy... Contenta porque ella logró que esa brecha entre los que tienen todo y en los que no tienen nada se unió en su funeral. Otra cosa también importante, cuántas veces se nos muere un familiar y no nos podemos despedir. Yo no me pude despedir porque yo trataba de pedir ayuda, yo no podía. Mi mamá era una mujer muy alta y ella estaba desfallecida. No había ambulancia en Chitrés y yo llamaba al médico y no me pude despedir. Pero en la novela comprendí que uno se puede despedir del ser que se fue desde el fondo de su corazón. Y yo lo hago en la novela. Así que si algunos están en esa situación Mire, en la distancia entre el otro lado y la vida de nosotros se cruza con un puente. Ese puente es el amor. Y desde el fondo de su corazón usted se puede despedir de esa persona ausente. Porque están ausentes aquí, pero no están ausentes en el amor. Así que yo quería hacer esas dos acotaciones. Y gracias, profesora Blanca. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los profesores y a la escritora Rosa María Tapia eh, Pues quiero iniciar antes que todo es diciéndole que me gustó la nota que usted pone al inicio de su libro en donde me ha quedado siempre presente pues esta frase en donde dice Considero que los pequeños acontecimientos humanos pueden ser hasta más importantes que las grandes hazañas por su calidez y sencillez y por el significado de vida que conlleva. Yo me quedo con esto eh, porque a veces hacemos eh, o vemos grandes personas muy famosas y en realidad no nos damos cuenta que personas igual que nosotros pasan por situaciones que a nosotros nos ayudan a sobrepasar también situaciones que nosotros pasamos. En lo personal el libro me ha ayudado no solo a mí sino a mi familia eh, ya yo había leído este libro anteriormente me tocó nuevamente leerlo para refrescar y sentí que era una ayuda familiar ¿Por qué? porque habla de una pérdida y a veces como familia cuando no pasamos la situación no sabemos cómo sobrellevar este problema pero al abrir este libro y sentarme con mis hijas y mi esposo porque somos de leer mucho y vi el escrito que puso allí la muerte no es el final de san agustín de Hipona. Nos da a nosotros una fuerza de seguir, nos dio a nosotros un aliento de que hay que seguir viviendo aún eh, eh, pasando todas estas situaciones. Y lo que más me llena eh, de libro, pues es que ya eh, yo estoy en esta carrera de ser pues maestra y a su vez mi hija también con el libro ha decidido irse a la normal de Santiago y lo hemos visto como un manual para educadores. ¿Por qué lo vemos como un manual de educadores? Porque nos enseña cómo ser feliz. Nos enseñó a cómo podemos sobrellevar ciertas situaciones en la vida personal de cada uno. Cómo podemos seguir una vida aún teniendo a un familiar muy cercano que se nos ha ido. Aún con todo esto, nos enseñó siempre a mirar el lado de la educación, el propósito en realidad de un maestro o de una maestra, entonces, eh, lo veo así, como yo he leído otros libros suyos y sí nos ha gustado mucho el que es El Misterio del Olvido. Eh, a mí sí me gustan mucho esas novelas de romance. Y, y, pero esta ha sido como quien dice, el, la punta de lanza para decir, es verdad que quieres ser maestra, en realidad es lo que quieres y me expresa todo lo que voy a pasar en un futuro o quizás que ya haya pasado, y me ayuda eh, a poder estar preparada en cada una de las situaciones. Así que le agradezco de verdad, eh, escritora, por, por darse, darnos la oportunidad de poder conocer la vida de su madre, de su familia. Sabemos que no es fácil escribir de la familia de nadie, pero esto es una enseñanza creo que no solo para los maestros que vamos a futuro, sino para los que están, para que vuelvan a encender esa chispa de amor, de comprensión, de que cuando tú ex, eh, buscas eh, ser maestro, entregas alma, vida y corazón. Y me despido con la última frase que dice, con humildad les entrego esta semblanza, que hoy es evidencia de una vida de compromiso, amor y entrega. Así que gracias por darnos eh, este aporte. Esta, esta enseñanza esta semblanza de su vida para aquellos que somos unos futuros maestros yamilet has dicho algo importantísimo debiera ser el manual del educador en el primer año así se van a dar cuenta si la vocación que ellos tienen es auténtica porque si ustedes se sienten identificados con el personaje lo es si no hay otras carreras y yo creo que eso debiera ser lectura imprescindible de todo educador porque miren la pasión de la, de la profesora Blanca, ahora Yamilet Yamilet, yo sé que la profesora Blanca ya ha conversado tiene ese compromiso tú vas a ser un excelente maestro gracias todos están invitados el sábado a las 3 de la tarde porque hay personas que no se han podido conectar, ustedes le dicen que se conecten, yo voy a editar este video, lo voy a enviar, pero las preguntas las pueden hacer el sábado con la misma clave y contraseña. Quiero decirle que tengo la dicha de tener Roberto por el buen camino en mi casa, licenciada. Bueno, te recomiendo ver años después, cuando tú veas la evolución de mami que termina la secundaria, termina trabajo social y se convierte en la mano derecha de María Cristina, te va a encantar la novela. Es que yo tengo dos hijas una de 17 y 19 años, entonces cuando están en, en su colegio le pidieron el libro y ahorita que estaba usted conversando entré al cuarto de mi hija y le digo, mami, tú no tienes el libro, y que sí, allí está, y le voy a decirle a la licenciada. Pero escuché tanto hablando del libro que yo, yo me parece, porque mi hija, de verdad que a mi hija le gusta leer, gracias a Dios. Pero, bueno, que, que yo la invito para el sábado que se conecte a las 3 de la tarde. Sí, le voy a decir, porque ahorita le dije, dije tú sabes, eh, así así dice sí. Dije, y entonces, uh, ok, le voy a decir, mi hija tiene 17 años está en sexto año. Qué bueno. Ok. Licenciada, yo tenía una pregunta. Sí, dígame. Yo siento que hay una gran relación entre Roberto por el Buen Camino y esta última obra, Vida de Compromiso. O sea, a lo mejor no fue pensada así, pero cuando ya están las dos obras listas, esa Vida de Compromiso de la Maestra Rosa eh, hace que... Roberto vaya por el buen camino y eso podemos nosotros eh, utilizarlo igual como vida de compromiso deben verla todos los docentes, yo creo que Roberto por el buen camino también debe ser una lectura para los docentes porque nos orienta, nos orienta qué hacer con ese muchacho que tiene tantos problemas y que a veces nosotros los rechazamos. Yo le digo a mis estudiantes: cuando ustedes vean principalmente a esos muchachos grandes, de quinto, sexto, año, bueno, de 10, 11 y 12, que llamamos ahora, eh, molestando, que tengan tantos problemas, que no estudien, que tiran papel, que comen chicle. Eso es un llamado de atención para el docente. Entonces, en vez de mandarlo a la dirección, en vez de expulsarlo de la escuela, ¿por qué no nos acercamos y tratamos de conocer quién es realmente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Por qué él actúa de esta manera? Entonces, es que a lo mejor él estará buscando que alguien lo quiera, que alguien lo aprecie, que alguien lo atiende, que vea que él tiene una necesidad. Entonces para mí, para mí, no sé, usted nos dirá. No, yo le voy a decir, profesora, ha hecho una analogía perfecta. Si Tuti, Roberto por el buen camino, hubiera sido estudiante de la maestra Rosa, no hubiera sido un delincuente. A mí me encantó, me encantó. Realmente yo estoy tan emocionada <risa> que me gustaría saber de repente si hay algo más que les llame la atención. Les recuerden que les dije que cualquier pregunta es válida. A veces nosotros Así tenemos pena y pensamos que no, que lo que voy a preguntar es una tontería, pero al hacer... No, no, no, no, para que nada, para nada. Que hay una gran riqueza que podemos descubrir detrás de esa pregunta. si es que, Así no es. sé... Tenías también... Yo tengo... Sí. Ay. También, dígame. Dígame. <risa> eh, buenas, ante todo y gracias por la invitación a los profesores y saludo a todos mis compañeros a la escritora, de verdad para mí es una experiencia novedosa porque es primera vez que estoy en un enlace con una escritora y me gustaría eh, que desde el punto de vista de ella profesional y la trayectoria que ha tenido nos pueda dar algunas recomendaciones o o algunas ideas para aquellos que queremos emprender en este camino porque en mi corazón está un anhelo muy grande que es escribir un libro pero en realidad no sé cómo no sé eh, cuáles serán los primeros pasos y quisiera escuchar en base a su experiencia y que nos pudiera recomendar con mucho gusto mira, en primera instancia tienes que leer en todos tus tiempos libres leer, leer, leer, leer porque esa es la primera etapa y trata de leer. Si tú quieres escribir novela, lee novela. El ensayo también te ayuda, incluso la poesía. Pero comienza a leer la novela para que la estructura de la novela la tengas en mente y puedas adaptarla a tu historia. Además, en mi página web www.rosetapia.com hay unos tutoriales donde yo te hablo de diferentes aspectos, y te recomiendo un libro. Los libros que yo estudié, porque yo soy de formación autodidacta. También hay talleres, pero hay ta en los talleres sí tienes que invertir. El Ministerio de Cultura, en los sábados, da unos talleres con buenos profesores a precios módicos. Pero tiene, si el taller es muy caro, no lo tomes. Tú puedes aprender por tu cuenta. Si es módico, ok. Ahí están todos los libros que yo recomiendo. Se pueden conseguir en Amazon. Bajar una aplicación a tu celular y leerlos desde tu celular. Hay unos que cuestan 5 o 6 dólares y vas autoformándote. Ya escribir se si aprende escribiendo. Tienes que practicar. Primero, cuenta la historia de tu familia, aunque no la publique. Cuenta algo que te pasó cuenta una aventura que tú tuviste, primero cuentas lo que a ti te pasa. Wade decía, hablen sobre su patio interno, cosas que le hayan pasado. Después tu mente vuela y comienzas a crear ficción. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, también tenía una pregunta similar a la de la compañera, porque de tanta información que he escuchado, me preguntaba, ¿y de dónde sale la inspiración? o sea ¿en, ¿en qué se basa? pero ya me acaba de responder la pregunta que usted primero se inspira en los hechos que han pasado en la vida de, eh, de cada uno o la suya personalmente y luego entonces se inspira en novelas ya lecciones Fer, ya, y cosas así. Ya Fer, cualquier cosa puede ser la inspiración de un sueño imagínate, yo tuve un sueño y de ese sueño creé dos novelas, porque después me pidieron continuación y esa noche soñé con la novela yo cambié el final de una novela porque me llegó el final en un sueño estás ah. viendo una noticia en la televisión de repente te golpea ahí hay un tema para una novela eso sí, el tema tiene que tener resonancia en tu corazón no puede ser impuesto y al principio tú escribes asuntos autobiográficos y después baja la ficción y en toda novela está parte del escritor, a pesar de que el narrador no es el escritor, el narrador lo inventa el escritor cuando ustedes me ven a mí narrando no es lo que yo pienso es lo que piensa el narrador, lo mismo que los personajes, para mí no hay nada más difícil que un personaje que no se parezca en nada a mí y que tenga que hablar ese malvado entonces Ay, sí. ese personaje no es de carne y hueso está hecho de palabras yo lo construí para progreso de la obra para, para que la novela avance y a veces ese personaje va evolucionando y a veces va involucionando depende de las exigencias de la narración excelente pregunta adelante eh, buenos días buenos días que uno puede escribir, ¿verdad? Sí. ¿Me escucha? Eh, si usted tiene compromiso, porque mire, usted tiene eh, que, que leer, estudiar creación literaria, ponerse a escribir, hágalo. Ah, no. Y, y no, tal mire. vez resulte algo a que usted decía esto, interés. Y es muy no cierto que uno puede escribir. A mí hace tiempos atrás yo perdí a mi mamá. Hacía años atrás, atrás, muchos años atrás, 13 años exactamente, yo perdí a mi hijo mayor. Y para mí fue algo que no se lo deseo a nadie. Totalmente. Todavía hay cosas que no, el corazón no lo soporta. Después a los dos años seguidos, perdí a mi papá. Y ahora, hace poco atrás, hace un año, perdí a mi señora madre. Y yo tenía ese corazón aquí, yo quería gritar y así, pero hasta que un día yo tenía la mente ovalada en, en tristeza y yo sentía, como te digo, agarré un cuaderno que tenía y escribí todo aquello que yo tenía en el corazón. Y creo que eso le vas a sentir a uno muy rica, con esa paz infinita. Guárdelo porque eso le puede servir para una novela. Miren, yo le voy a recomendar 20 años después, la continuación de Roberto. Mami pierde a Roberto, a Tuti y a dos hijos. ¿Cómo enfrenta ella ese dolor? Es algo realmente, la palabra es resiliencia, la capacidad de enfrentar la adversidad y seguir adelante entonces yo le recomiendo esa novela le va a dar mucha paz porque usted va a ver cómo ella se refugia en la fe y tiene una discusión con Dios y le dice que la bendiga y que no permita que ningún hijo de ella muera antes que ella y después dice le dice Dios me escuchó le dice a María Cristina sentir la mano en el hombro y sentí que él está a mi lado. Es una parte muy bella de la novela. Veinte años después. Buenos días. Buenos días, doctora Rosy. Buenas. Eh, soy profesora de Ni eh, Tuve la oportunidad de estar con usted, con la maestra Chemari, en Círculos de Lectores, que es espectacular cómo estos niños se saben todas las novelas de, de la señora Rosy María Tapia y lo disfrutan, lo viven. Quería preguntarle, eh, para llevarla a otros centros escolares, ¿cómo hacemos? Eh, ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo sería un horario? ¿Sería espectacular que usted pueda estar con algunas otras escuelas de nosotros? Sí, con mucho gusto. Ustedes me llaman, yo consulto la agenda. Yo los incluyo, yo puedo tener inclusive dos conversatorios en la mañana o no, si tienen jornada más tarde de la tarde y en la universidad yo he dado en la noche. La tecnología nos ha permitido tener mucha más capacidad de llegar al lector. Con estas seis plataformas, usted no se imagina, yo tuve una conferencia con Meduca, donde hablamos, conversamos y el alcance fue 2.780 porque la gente lo ve así en vivo y después lo ve editado así que la profesora Blanca tiene mi teléfono se lo pueden dar al que ustedes quieran mi teléfono fijo está en el directorio porque si uno es una figura pública no tiene por qué tener teléfono privado yo los atiendo con mucho amor ellos leen la novela y usted ha visto a los niños de San José de Bernardino que son sí. mis fans todos los sábados se conectan hay uno eh, Gustavito, que yo le digo Belloquín, que es, miren él le dice que yo la quiero muchísimo, son niños adorables yo estoy llegando con la lectura desde tercer grado, si logramos llegar tercero, cuarto quinto y sexto, cuando lleguen a secundaria, no van a tener problemas van a tener comprensión lectora, se van a expresar como los niños de San Bernardino, es realmente un cambio que ha habido y ese es el programa sociocultural también si quieren hacer círculos de lectura yo los aviso, en Facebook hay un círculo de lectura con 4501 la cual ustedes se pueden agregar y pueden ir haciendo el ejercicio leen un libro, hacen una reseña y ya, ya van escribiendo Víctor Greco, adelante Sí, buenos días, escritora, profesora Blanca eh, yo soy estudiante de ustedes del grupo TIE 11, Nocturno de Informática Educativa. Y mi pregunta hacia la escritora Ross era eh, referente a la novela de vida de compromiso. ¿Por qué decidió ponerle el nombre de vida de compromiso a la novela? Sí, es muy importante. Yo estaba buscando varias alternativas y me hice una pregunta. ¿Qué era lo más importante? en la vida de Rosa además del amor que era el compromiso ella decía que el compromiso era el amor hecho obra porque el amor en palabras se lo lleva el viento pero el amor en un compromiso queda para siempre en nuestros corazones por eso vida de compromiso gracias a la orden excelente pregunta el sábado, todos los primeros sábados del mes, ustedes pueden conversar conmigo. Y le dicen a sus compañeros que no lograron conectarse. Esto ha sido un éxito total y absoluto. Se han quedado varios, pero yo me imagino que la, por eso yo puse las redes sociales, para que desde las redes sociales los vean y ahora lo van a ver editado. Y el sábado me hacen las preguntas, llevan la listita. Bien, si no hay más preguntas, ¿hay algo más por allí? Sí, buenas. Muy buenas tardes, eh, licenciada Rosmarí, profesoras y todos los compañeros presentes. Pues esta, este conversatorio para mí ha sido muy enriquecedor. Soy estudiante también de educación preescolar. Eh, me considero también una persona súper aspirante a escritora. Escribo muchos cuentos para niños y esto ha sido muy motivador. Para mí tenerla a usted, he leído sus novelas, Vida de Compromisos y debo admitir que sus novelas son adictivas, porque también leí Niña Bella, que es una lectura que también pega muy duro y que está muy dirigida también en lo que estamos viviendo actualmente, y lo que se ha perdido, tantas personas que han perdido riquezas para adaptarse a una nueva vida, entonces Vida Bella también va muy dirigida a, a la situación actual, y qué decir de esta novela de Vida de Compromiso, que de verdad que hace falta muchos más profesores con ese compromiso, muchas más maestras con ese compromiso de dar la milla extra para sus alumnos. Y fue muy bonito eh, toda la narración suya con su familia, también se ve mucho los valores familiares que ustedes han tenido, y de verdad que es muy inspirador, eh, ese libro eh, ya también lo leí y no me canso de releerlo porque de verdad que deja en uno ese sentimiento de ser mejor persona no solamente con los de uno sino con los demás y nos inspira y nos motiva también a todos aquellos que tenemos esa aspiración a escribir pues a dar el seguimiento a ese sentimiento que tenemos por llevar esa escritura más allá. En el caso mío, pues eh, me he dedicado más a, a lo que es la lectura para niños, pero sí a raíz de situaciones duras en mi vida, difíciles, como la pérdida de mi esposo, también una vez traté de escribir sobre esa situación y ahora que han tocado todo el tema este, como que la muerte no es el último paso, pues me motiva aún más. Así que muchísimas gracias a los profesores por organizar este conversatorio y a usted, eh, profesora Rosmarie, por dejarnos tanto eh, para las puertas abiertas para poder enfocarnos en lo que es nuestro futuro como escritoras, como escritores y bueno, bendiciones para usted y que nos siga dando más aportes literarios. Luz, me encantó tu reflexión porque yo pienso que todos ustedes deben de guardar ese libro. En la vida del educador hay desilusiones y a veces falta el reconocimiento. Cuando se enfrenten a una situación, hayan pasado los años y se sientan desilusionados, abran vida de compromiso y se va a dar cuenta que en ese libro yo les hago un homenaje para siempre, porque la vida del educador muchas veces es muy exigente, y ahí está ese espaldarazo, es decir, yo reconozco tu misión yo reconozco tu trabajo, y recuerden que este no va a ser el único conversatorio, yo tengo un colegio en San Miguelito precisamente, y otro en Tocume, que cuando las profesoras dicen, voy a mandar una novela, dice, tu grupo de fan me hace un escándalo increíble, ese video que va a salir, véanlo con sus familiares, porque ustedes van a motivar a ese familiar a la lectura. Gracias. Gracias, compañeros, profesores. y distinguida Rosemary Tapia le habla la joven Susana Madrid. Estoy bien, bien contenta con todos los consejos suyos. No he leído ninguna novela aún todavía, pero me llama la atención de las mujeres en fuga. Bueno, me llamó. Yo... Yo primero te recomiendo Vida de Compromiso. ¿Estás estudiando educación? Sí. Vida de Compromiso. Después lee Mujeres en Fuga, que es la vida de tres mujeres. Una adicta al casino, la otra con una relación tóxica que ella no quiere dejar. Y la otra compradora compulsiva. Pero primero lee Vida de Compromiso. Gracias. Y de verdad que eh, este año quise meterme a un grupo de de WhatsApp con, con unas instrucciones para escribir el bestseller, pero cuando fui viendo y me fui dando cuenta de que salía muy costoso todas las inducciones que se llegan al segundo plano. No eh, caigan en eso. Yo todas las asesorías que doy, las doy gratis. Me retiré. Jamás he cobrado nada. Y cuando ustedes vean esos precios, sospechen. Porque detrás de esos precios hay una estafa. Así que cuidado, no caigan en eso. Sí, sí que yo le doy las gracias por la oportunidad que usted da y sobre todo para inspirarnos a los que nos gusta escribir un poquito porque es un sacrificio, es una entrega, es una disciplina el cual yo admiro de usted hoy escuchando parte de su biografía. ¿Cómo? Que Dios la siga Amén, gracias igualmente. Un más y disculpe, sí. ¿a qué hora el sábado? Porque no nos A las tres dado... de la tarde con la misma Tres de la tarde, con la misma clave, todos los primeros sábados del mes. Adelante. Bueno, les decía que yo estoy feliz. Usted sabe que le dije ayer que estaba un poco nerviosa, porque tenemos estudiantes en la noche, estudiantes que trabajan, que de repente no podían conectarse. Pero la, la escritora me dijo, no te preocupes que todo va a salir bien. Estoy feliz porque mis estudiantes se han... Eh, interesado no solo los míos, todos, para mí son todos, después que se han de cruzar, son mis estudiantes. Hoy de mañana los que pasaron. Entonces, pues, para mí siempre fue una preocupación esto de la lectura, que la gente se interese por leer, y no leer solo en la pantalla... Tener el libro a mano, esto es lo que más nos reconforta, que estar pegados ahí. Hay tanta gente que está perdiendo la vista por estar pegado a un computador porque no parpadeamos, se nos reseca la vista y entonces ya estamos en problemas. Pero esto no, y esto debe ser parte de nuestra vida. En toda el área de la casa un libro, cuando tengo tiempo, lo repaso y lo leo y lo vuelvo a leer. Ah, ya vi que me están enseñando el libro, profesora. Sí, sí, qué bueno. Algunos me dijeron que habían ido a algunas sucursales de Morrison y que se había agotado el libro. No, todavía ellos tienen bastante. Vía España, sí, los pueblos. Y si no lo encuentran, me dicen en cuál. Profesora, puede darle el teléfono a los estudiantes. Me dicen bueno. en cuál. Y yo hago que inmediatamente, porque hay más de 3.000 de vida de compromiso. Ajá, sí, por lo menos en Morris, donde los pueblos me dijeron, se nos están acabando, pero sabemos dónde encontrarlos. Sí. Y yo les estoy diciendo para pues, los estudiantes, es que yo sé que después de hoy, el que no lo ha leído, va a buscar ese libro. Así es. Que va a buscar. Yo estoy totalmente segura, y no solo con este, sino con todo el resto de los libros de Rosmarín Tapia. Le agradecemos infinitamente. El director eh, Luis Acosta me dijo que él iba a estar, pero lo llamaron a una reunión. Usted sabe que en estos momentos. Sí, yo no sé, yo lo sé. Yo lo, sé. lo saludo, la profesora. Que, sí, y hemos tenido un poquito de problemas porque estamos aquí en la biblioteca de Cruzá y de repente en esta área, como muy cerrada, hay ocasiones en que se nos cae el internet, no nos vemos, regresamos. Pero de todas maneras. Profesora, yo quiero felicitarla porque es la primera de educación, de ciencias de la educación que ha mandado vida de compromiso. Sí. Hay varias sí. universidades que lo tienen. Usted se llevó el primer lugar. Ay, yo espero buenísimo. que se motive. Estoy encantada de usted y sus estudiantes. Así es que espero que las otras universidades las se motiven porque esto hace que el educador renueve su compromiso. Compromiso, exactamente. Una Así. buena pregunta de, de quién fue que la hizo Greco. Porque el porqué del título Vida de Compromiso. Muy buena esa pregunta. Yo se lo digo. digo. Apenas ustedes, licenciada, yo les digo, el, el primer día que ustedes ponen el pie en esta universidad. Para estudiar educación, ya su vida cambia, su vida es distinta, ya ustedes tienen un compromiso que jamás, jamás, jamás podrán abandonar. Así estemos jubilados, ser maestro seguirá con nosotros para el resto de nuestra vida. Y para A todos el... ustedes, soy Rose o Rosemarie. Rose Yo Rose. quiero que mis lectores sientan esa cercanía. Uno, ¿Cómo le llamo? Señora Rose, Rosa María, digo yo, Rose, es más rápido. Y sí, señora, no, mi escritora, Rose, yo quiero esa cercanía con el lector. Así que yo he estado feliz con ustedes, profesora. yo espero que esta no sea la última, que conversemos mucho, que sus estudiantes se hagan lectores y que sean como fa ese factor multiplicador para todo aquel que está estudiando educación, se si acerque a la novela Vida de Compromiso. Un abrazo va a durar un poquito, pero apenas yo lo tenga, la profesora Blanca los manda a los diferentes grupos, para que tengan el video editado, y va a estar editado en todas mis redes sociales. Hasta siempre. gracias. No, porque hay unos que se han conectado de último y no han podido hacer preguntas. El sábado a las 3 de la tarde, por la misma clave, pueden hacer sus preguntas. Un abrazo y estoy feliz de haber estado con ustedes. Igualmente, muchas bendiciones y que Dios siga bendiciendo esa creatividad para que siga eh, produciendo mucha más obra los muchachos que están hoy con nosotros. Y a mí también como no, profesora? Saludos. Bueno chicos, muchas gracias. Hasta luego. Encantada de que hayan podido participar. Chao, chao, chao. Un beso para todos.